Uy, te diré uno, que te hizo el Dota, Chelo. El trófico monos, el ahí, mira. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Puta, después pues, no estamos metiendo. en la p... Pues. Toma tú, vamos, Ina. En fin conseguiremos vencer. ¿Quién mira? El teclado sacó yo. ¡Ya timpandita, timpandita, pandita. ¡Oh, ya saca No, no, saca oh, no, araña, saca oh, araña, araña, también araña. ¿Quién a sacar eso? El pelado el... optado, pues. Ya, el lado... Ya, ti pandita, pandita, me gusta, me gusta A la gente, timpandita? Al... No, ¿no? no, ahora es bueno, especialista bueno, con su panda no? Oye, pata, ¿por se todo lo que quieran? Le van bueno, no? a reventar el anillo Aquí van a afar en primer lugar Yo puedo ir off Mira, eso, yo puedo sacar Ember contra eso, saca, eso ¿eh? no, sacaron no, aquí pero... saca! saca Ember, cholo Voy a otra línea, voy a otra línea, voy a otra línea Podría sacar Magnus o Ember, ah, ¿eh? lo cago al... otro. Ve medio, ve al... medio ¿Quién? Este. Pato, ve medio, ve medio Han sacado Juscar, weón Me va a ganar medio, ni, ni cagándole, yo le voy a ganar con. No le gane, Ese Michuco no sabe jugar, weón jugar, Gana en medio, ese Michuco no sabe jugar, Juscar. No, igual diferenciada, no, nada, diferencia de... ah, weón Suficiente con eso No va a ir medio, voy pero abajo, Michuco no. Michuco no va a ir medio, va a ir Montana, va a ir medio, weón ¿Michuco no es su, su cachero de cantinfe? Cachero de ¿Sí o no? Casi físico Aquí está siempre el paseo Michuco, Michuco, me mete Michuco, hijo. Montana va a ir medio, weón Michuco no va a ir, cabrón Ya igual con... Va a traer, se le mete la pinga ¡Oy! Oh, ¿Qué hacen, huevón? ¿Dónde está el HC? Vaya, ah, falta Nerón, falta Nerón Oh, Enix, baja! Sí, ¿qué es eso? Jairo, que ahí ya tiene balanar la mía, o si balanar me cancela, huevón La saco cuenta Sacate a nomás, Ten pero le vale, metes vale. a él y te vas fuego, No, con te te Ebol igual, y, y, igual sirve, vamos, silenciaba Le metes a a él, burro, y tú te vas y ahí sales de su rango y, y te vas en fuego, Ah, bueno ahí puede ser Pero depende, pero si viene solo, puede ser Lo que hace piño, güey Si viene... Oye, tío, por favor, por favor. Juegan su mundial, gente. Ah. O iré mi con no, Chad, ¿no? Le voy a decir, porque. No, voy a mi teclado, voy a contar mi teclado. Yo tengo con tengo eso <risa> me pongo mal. Oh, encima me roba el kilo. ¿eh? En fuego, baby. Mosinski? O tú sabes, Santeano? ¿no? Al parecer. Ay, mira, tres abajo. O esos tienen a su mono también, nosotros, para qué entremos en los Uh, Uy, perro, que me suena bien, tío. Yo con eso me pongo mal. A mi me suena bien, tío. Tú serás el jefe. A mi me suena bien, tío. Cantinfler. Tú se me va el tímpter. Yo con eso me pongo mal. Ah, el tímpter, el tímpter, el tímpter fue... Podría sí. ser un ganado. Y tú, conoces seas juez. Un frío, dos, dos, dos ¡Respéte a mi chucó, eh! ¡No saben respetar a mi Oye, parece que ya se han jugado, eh. Pero ya quiero estar el juego Parece que ya se Tú confía en el pato, cholo Tú confía en el pato ¡Mira, esto es una, es una! bien, bien! bien la tango, tú! Bueno, bien, ese, cuatro quién es el primerito que está verde. El balanar. A mí me suena a cien trillo. Y ya con eso me paca, mano. Direx periksa under attack. Otra papi, escucha. Bueno, papi, jódelo por favor. A mí me suena a cien trillo. Bien, bien, bien bien Bien, bien, bien, bien. Bien, estás haciendo una buena labor, estás haciendo una buena labor, amigo. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Se muere, se muere, suéñalo. Ay, lo hubieras escuchado, amigo. No, no me, amiguito. Solo el batrí es muy botán, ¿no? no, no, no, no. Este caga piensa que con su... Era para dar a mi tercera, se moría Pero ese sí, ah, ¿dónde está? No, ¿por qué me pegaste? Un destroyer, p*** Ya con la mierda, ¿no? No, el destroyer para atrás, nunca se muere el estroyo Se ha llegado como 8 ya 9 Amarese que hijo de perra, oh, que hijo 9 ¿Pero Puta, si no se compra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Está bien? esto? madre mal! ¡Está mal! ¿Dónde está team? Podrían jugar con la de Comunitaria Amareo te le maten a mierda a medio Vamos a sacar su mierda, sacar. ¿Quién es ese mito? Chinger. También creo que es un cachero de Cantimfer ¿Estás jugando con Cantimfer también? No es que Cantimfer es el... Cantimfer es el capitán de ellos No es es el... Es de aquí, lo ah, ah, ¡Madre, Nick, Nick, por favor. Ay, siento que a a sí, no puedo andar así, ¿no? no yo con, no Tú yo con eso me pongo el ser no ser jefe yo con eso me pongo yo con eso me pongo muy roto ese héroe Uf, hasta que al fin pensó que con eso te el voto nuevo, no pato puede ser pero con me da igual ah, a <ríe> mi en el otro dota ya te jugará con tercera. Una patita. Ay, ya me moría. Hola, por favor. Voy a esperar que tenga tu tercera de nuevo. a meter así. Está atrás, nombro. Pare con botas, y de niegales, Sí, y vas a pero hasta a comprar mi bota, voy pues para mucho que. Sí. Por ejemplo, acá ya he metido mal si puedes ya. Así que voy a intentar matarlo con lo menos mi moto No voy a intentar una brecha que nunca se ha solo para matarlo. Ahí tengo arriba una Haze Más a este. Y lo mato con eso. Y se muere. Falta que con lo que muele 4 él también viene igual, tío, voy como la 4. El mouse está un poquito tosco Un pato Tienes streaming, ¿cómo no vas a tener para comprar tu mouse No tengo más gamers, sino que está un poquito tosco porque está un poquito cochinito en la parte de abajo Yo te he visto que tienes un millón de suscriptores, no, no, no mientas En sí. tu canal de no, YouTube madre. Venga, le fue enfermo Un con me va a traer eso No vale, bueno, lo que esté suponiendo es eso, por me fuego, la Voy a rotar ¿verdad? porque no me sirve matar esta caja de... De Tinker. ¿Por no, no le vendes es, a esta del RGZ tu skin, cholo, para que lo, para que lo ponga a lo la venta? Tu diseño. A ver, voy a, a Draculis. voy, a, voy a abajo, ¿vale? Para matar al balanar. Mira, lo estás rotando, pato. Nunca te he visto rotando. No me sirve matar ese pato. ¿Cómo hago para matar? Le voy a dar su... ¡Al ah, team! No. ¡Mete fisura! Que me vieron, creo? ¿no? a mí me suena al Está de noche, de noche, cholo. ¿Qué le lo vas a chapar de noche? Yo con eso me pongo nada. En fuego, baby. Tú ser el jefe. Yo con eso me pongo nada. Llamas por Forgy. Tú serás el jefe. a mí me suena che, bien! Se muere, se muere, muere, muere, muere. muere, creo. En fuego, baby con dos ah, mucho la pincel no en este, la música me hace perder mi tiempo español Uy, bueno es, mi intención es, era matar los hc y murió ahora casado con mi trag y hago mi chiste mi dice que nunca gasto oro para para atacarme para el... pero Sí, me no hay, no hay Mita <risa> ¿Para qué <risa> ese anillito puta Pensaba joderlo mucho al, al Tinker Pero ya que es una ataca. Bueno, pensé que iba a ser goce el Tinker O sea, fuera agresivo con su... Ya a la otra le quedará Puta, pero no puedo el Con el tercero te botaban, ¿no, chola? Sí, Si, si me metía cada rato su tercero, más que me salió, me botaban Voy a subir creo Dire Sparrows are under attack. Voy a sentado, no me voy a no, Uy, misil. Es? ah, no, no, no, no, no... no, no, no, no, Así pato, ¿lo va a Juscar le va a ayudar. Aunque no, puede ser que tenga miedo el no Voy a entrar, voy a entrar. Oscar, entra, entra, o sea Oscar sabe que lo vas a matar ya. Oscar no va a entrar. Que gozo sí, Si, Juscar tenía miedo a mí que lo mato. Tienes un chupo tiene miedo. Yo con eso me pongo arriba. Oh, tiene impasivo eres nuevo. No, quién, es, quién es el HC? Este Team, me aburro guano! ¿eh? Bueno, ¿no? bueno, ¿no? ¿Ve? Ve que Team se el helicóptero. ¿no? Mejor el Era para que lo... ...lo...lo jodas ese... Sale... hoy no hay pozo? Y que ¿No? me peleo, ...porque empieza con tercera Me estoy este... ...atrasando mi A me suena bien, el un está full más. bosque, va a salir con seguro con su morgue. y fuego, baby. ¿Alguien de ustedes el está ya más o menos farmeadito? El panda, El panda? panda. panda. Este acá no hay, no hay Tinkera Debe estar farmeando en full bosque ese un también para recuperarse me yo con eso me pongo malos. ¿Qué es eso, Mixi, hijo de mí? Sí. Sí. ¿Qué tiene? No tiene nada, puede morir. Va a sacar el F el, el Balanara. Me ha atacado la línea, no? Sí. Ahí tiene more. Justo le vino a Zumbardia, con razón que se me crece esa caca. ¡Fuego, baby! Yo con eso me pongo. ¡Puta madre, huevón! No veo nada. Madre, ¡Puta madre, puta madre! ¡Ahí sí, me te vuelve mierda la, huevón! ¡A mí sí, me suena bien, pío! Encima, a mi me perdió bien encima, viejo. ¡Está loco, no he ¡A <risa> mí me suena bien, pío! ¡Diosperics are under attack! Me abajo pierre, entonces no puede subir el el ves es caca si es muy caca yo ganqueo y se queda atrás con me a mi mano vamos a matar arriba ese tiene a ahí ya pueden ver sube sube sube sube sube a sube sube sube sube sube sube sube sube sube sube Está por ahí el justo, creo que sentado... Atrás, mira Sí. a <risa> los cholitos! Ay, chuay, hay chuay, eh. Aquí voy, si <risa> puedes. No, no, no, activa, Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Cuidado vale, que vale. Van, a, van a venir sus hueón, no, que no creo que venga ¿no? Acá me oh, mira, vale, Royan, vale, tiene a vale, tiene Royan, vale, tiene a Roshan, vale, vete vete vete Ojo, oh, oh, va vale, vale. vale. vale, Me morí creo, puta madre, weón Alguien que venga acá, que los toné Ah, uh, sigue, uh, sigue, sigue metiéndole, sigue metiéndolo, sigue metiéndolo, sigue metiéndolo. Igual, Guarda, guarda, te mata madre, guarda, me Oh, ¿por qué no viene si el Lujo me está viniendo, me está matando? Un estondo mao. ¿Quién no va a soñar? Un helicóptero, pe. Pero puta el mío, hasta que le caiga el misil Me sirve, un. ya, si, si me ha apareciendo un largo rato La madre, Esa caca solito le bien, va a hacer eh. el Dota, Me llama de está armando, un. Ay, Saca el guarda, saca el de pato de esa basura, Oye, Ahí okay, mira, quiero, esto de los esto para que no pierda okay. tiempo. Okay, chuchas, acá y están por ¿Y con eso me mierda. No le pelees, no le pelees, no le pelees, solamente que los juegos de los la vaya. Deja lo que lo mate, esa porquería, hombre. Eterna Hijo de puta, Hijo de mierda. Abajo tiene. Ah, tiene mucha vida. Yo no tengo nada. No saben ni con 20 burros. Está farmeado ese centauro y ese Huskar también. Bueno, Huskar sabe su bosque. Tiene BM, eh. No tiene que ir tan despacio el Tinkerón. Entonces, ellos es el Balanar, ¿no? Sí. No tiene dado el Joker, no, sí. No. Tiene BM. No tengo nada de BM, ¿qué veo? Lo de meter, devolve daño. Voy a matar. Ya, ostras. Mira cómo se ha el ciego este guano, eh. Ah, no, vete. Al Yakiro deberían de agarrarlo ahí. Yo no tengo 6 para estar ayudando, ¿eh? Si ¿Sí me sale no puedo hacer nada. No? Pusea, pues caca, pusea. Pues vete, vete. No lo andáis a guardar, no lo... No lo vas a pelear ni cagando. No lo peleen, no lo peleen. Déjalo, déjalo que se vaya sin morto, inmortal, hermano. No, no tiene esa le caiga, man. Back, back, back. Déjalo de que se no lo mata, ¿qué puta madre No, no, no, te han no. te te han matado. Te matado no. Oh, no Tiene inmortal, oh, ¿para qué pelearle? Al que se vaya. Ay, me cae, me cae, me cae, me cae, me chupo. No venga, me echa a ti, no vais a no, me echar, weón, te va a caer el húscar, ah ¿eh? eh, No me tiene me daga, no tiene daga, no tiene daga, no tiene daga, no tiene ahí puede pelearme Verdad, no tiene daga, saca, caca. Entra, Entra, no entra Como viene sepando, weón Atrás madre, weón. Va a venir a, buscar, suppant, va a, venir a buscar, va a, venir a buscar, va a, venir a buscar, va a, venir a buscar. No tengo ni mierda, no tengo ni mierda. Ya hice Ay, vino. No tengo nada, no tengo ni para salvar. No puedo entrar. Tiene todavía el Tiene que ¡Ah, ser un reverenda mierda, weón. Joder, perra, con esos ítems, weón, de mierda. Joder, ni aline La basura <risa> Muere, basura de nuevo Porquería Qué <risa> panado <risa> <risa> Oye, que no se lo del el inmortal no, lo creo que sí Se le va, si sí puedes morir patito contigo, porque tengo orchi. No, no tengo nada, se le vaya se primero me mi... Vale, me viso, pero si te veo Si, sí, si, sí, sí, que tenga surdi y yo con... Yo tiene daga, ya tiene daga, ya Vale, vale, con es que yo presionando rico, daga, eh. sí. ¿Tiene la no? Pero ustedes no, no los no maten No, que se muera, <tos> yo no voy a entrar por esa hueva ni cagando no <tos> <era tos> ni voy daga este huevo ya moría este tiene... que no se muera <tos> Yo lo doy lo yo lo doy lo yo lo doy lo no Al centauro, mira, acá puede ser mierda del toque, nomás, Solo, no, solo, no, no, no, no, no, no. El super tiene... Ahí está el Pantussar Pues metan... metan war acá al menos porque pueda farmiar Neo No hay guaro ¿qué a No hay visión... ¿Ustedes tienen dos wars? Puta madre, se me minimizó No me... ¿quién está muriendo ahí? tiene sí, <lying> tiene visión, está como la wea Ah, yo creo que ya fue esta huevada Te da el pato ya en el nada esa Niz no sirve weón, Me ha jodido la línea, no he hecho ni mierda, weón. El yaquero le ha traído puros mangos y con puro mango me ha botado nada más. Con un puto mango me no ha gustado morir, ¿eh? si No, no muere, no muere, no muere. Ah, yo tengo puta. orchi, yo tengo orchi. Ellos no tienen como llevar. Vale, ¿eh? tan caca es ese sujeto, tío. Está ahí está. Voy a, voy a acumular nomás este petróleo. Si se acumulo 8 de petróleo, puta, se muere cualquiera aún. ¿no? Eh. Traten ah, de quitarle, paga, traten paga, de quitarle paga, la daga a los bufers nomás. Que le la voy, a joder, voy, joder, voy a joder, voy a joder, voy a joder, voy a joder, tío, avisando. Estoy, tío, jodiendo, tío. Más, estoy jodiendo, nada más estoy jodiendo. Ya no tengo ganas. eh. Sería peor lo que boca, Rajo, que tú entrara, saliera y quitarle miera, la daga, huevón. Bon. Vale, vale. Rajo, tú puedes entrar y salir, quítale la daga, huevón. Bon. Para ellos acumular y se mueren todos, o Son... enchima no me muero. He dicho estoy entrando, huevón. Ay no, este, ya me saltó el hooker, ya le cargó la daga, ya. No es mi culpa, pero pues, bueno. pues yo justamente cuando cuando, cuando te que digo que voy a entrar a joder, te eh, salta. Pues. Ah, bueno, cuando yo antes de que le cargue la daga que entre. Ese no, no, armo me saca con fort, no, no. puta lo jala cualquiera. ¿no? Ya, desguarden, desguarden, puta ahí viene la. Revivo y se ya. muere, ¿ah? ¿eh? Esto Nero si sí lo pueden enseñar, pero ese carabajo no tiene mano, ¿no? Quita, kita, quita, quita, quita, quita, quita, niño, quita, quita, quita el guard, quita la visión, quita la visión. Oh, oh, oh, se muere, ¿ah? ¿eh? quita te la visión, quita la visión, quita la visión, hay que desbarriar nada más el pato, no, yo lo chopo, sí, te chopé, lo te no tengo, no tengo para llegar todavía quita no, la visión, pongo para que tú? no tengan cómo centrarme te para que pongan te sacas lente, para que bote el petróleo puede ser también, muy buen item ¿no? de lejos, picho, y bota gente como mierda si, porque el compañero yo voy Mi chiste es con mi, con mi, ¿cómo se llama con mi dado? Porque así ya no me pueden matar fácil. Sí, tengo, tengo, tengo de abajo. Ya vuelo. No me echen, peón, si eso es no sé lo que quieren, ¿por qué van a me echar? Ayúdenlo. Va, va, va, va, va. Va guaca. No vete, tengo vete, nada de vete, manada. Vete, pato, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Voy, voy Shine, voy Shine, no tengo nada. Ah, va, va, Mierda. Oh, mira, casi lo mata, weón. ¿no? Voy poco le bajo, joder, porque está, está level 1, está creo, mucho, voy, level 2. No le sirve eso. Creo que no me muero. Si me dio mi tema, no me muero. Ay, eh. ay. de verse. Ven pa' acá, conche tu madre. Vale, pues voy a puchar, voy a puchar. A mí me suena. Mierda, mierda. Mierda, recto, mierda. Vamos, vamos. -ja, so. A ti, Déjate, puta madre. Yo no estoy haciendo nada, guano. ¡Uy, Venga, venga, venga, venga! venga, venga. Se <risa> muere, <risa> ¡A mí me suena! ¡Se muere, se muere! Se muere. ¡Denle todo, denle todo! ¡No se peguen, no se peguen, no se peguen! ¡Te cerró, cerró! no sale! <risa> ¡Eres concha de madre! ¡Eso! ¡Soy, join, join! ¡Y ya, join! Espera, espera, join, join, no toma nada ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo que le pelee, déjalo que le pelee! ¡Le damos full, le damos full! ¡Le damos full! ¡Le damos full! ¡Ya, para mí, a que lo mantiense! ¡Eres concha de tu madre! ¡Sí es! ¡Qué rico! como me gustó! ¡Me gustó ese combito! ¡Ya tengo fort ya, puta! ¡Esto podemos defender mucho mejor aún! ¿eh? Salió perfecto ese combito sí, Creo que es para la barda, hasta sí, para juzgar sí, sí. Nunca parece No, no, no, no Está bien, Está bien lo que dice el pato Que saque su force, él lo va a jalar y listo Ahí le sacamos la puta madre Y ese hueón se te va a bloquear Y por ahí puede, puede quitear De asado A lo que ahorita no me lo juele Voy a sacar para mm. Sí, está bien, está bien, lo está guay. bien el Eul está... Escúchame, lo voy a anular con Eul ya sí, está bien Está bien, está bien, está bien el Eul, está bien no, se acaba, Está, está, bien, está, bien, está bien. bien, está bien El abuelo Eul, que saque su beca tienes? bien Eul. No, huevón, Eul para hacer el bolas bolas, es para... No es más No sé, Eulón Jordén también, Gordain, por favor Vale, no tengo mucha mana, dos pato? No, ya, no, ya se, se va, a va ahí Quiere, quiere hacer este, quiero... Ah, lo de uno. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, ah, no tengo va, nada. De estoy mano, jodido, no estoy jodiendo, no no estoy jodiendo. Ya me puedo escapar, tengo Ford, ya te quiero hacerle gastar. Ya, ya. ya. Tiene, tiene BF, Dominator y Impresón el.. el balanar. Si, sí, ya voy a tener mi, mi blog BF, BF, Bf es el este cachón, ¿no? ¿Por qué saco echón balanar? Sí, sí, sí, sí. Acaba la chimba. ¿no? Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Forma, forma. Vampiro, vampiro. Hay un guarda en base, hay un muer en base, guarden, guarden, por favor. Esta Nix, qué asco, no sé qué hará con estos dos ítems, weón. Uy, arriba, arriba lo mate ese concha de madre. Quédate, quédate por favor, amiguito, quédate. Veo el balanar. No hay, no le quedó le el balanar, vete. Vete, vete, abuelo, vete, vete. Ha silenciado, silenciado. Ya usted. ¿Me ya Debe estar Roshan, entonces. Meto, meto a sí, ver sí, sí, este. Sí. Te rollan, peo weón, sí. puedo jalar, ¿ah? A ver si llego, weón. Atento, atento, Estoy cerca, estoy cerca. Acá, acá, acá, acá, por acá. No, es el no, no, es el no, se crearon no, no, el el acá te no, mira mira mira mira, no, no, Ya, no, le no, no, no, no, no, no, Le no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, rompemos no, no, no, no, no, no, ya ves así era. Vené, vené, vené, vené, vené. Va, va, va, fuego, fuego. Se lenteó, se, dio, se, le se, le se le dio. Dio. No tiene seis, no tiene de España. Yo llevo, yo llevo, yo llevo. ¡Ay, me con chat. ¡Pari, pari, juez! Rompemos El tres, joder, Se viene la voltis. Se viene la voltis, Puta. Acá acá Mira, Que no muero, No tengo ¡Ahhh! Rompeo mí, rompeo mí ay, perra! Se dio la vuelta, vuelta. tu Kutukuku Yo soy de Yo soy ¡Ah, Kutukuku, keshinder no, no ¿eh? en la concha de ti! ¡Ay no concha, te voy! Te voy, voy, ¡Vamos, Déjame arriba, déjame arriba Abuelo, voy, Acá no hay nada ya burro El bosque, bosque, agárrate el bosque, agárrate el bosque Ya no recuperamos ya <ríe> No, no, no, no, no, no ¿qué dice, ¿Qué dice, si se, se mete a mí esto me muero. Con sus espinas. Ahí voy a cancelar la daga, vale. Que vale. Que ya, mejor, mejor, mami Casi, es burro no, ese, es centauro, weón. Casi me falta, weón. Si sabía jugar, me mataba tu. Vale, tengo 3.000, mil, mil, weón, esa teamfight como Jana. No, no vengan a hacer troll, no vayan a morir, ¿eh? van a salir con todas, me echar. ¿Mua? A un trollcito, peña, Con eso me pongo, No, no, no, no, no. Lente, patito, lente. No, creo que era sacar un Tú usar el Está bien, está bien. No, sí. mi chiste, Los... Oye, tiene, tiene, tiene, Lotus, tiene Lotus, tiene Lotus, tiene Lotus el Huskar. Bien atento, juez O sea, ahora no hay que decir troll porque me gastó todo un mal. Regreso, regreso, regreso. Regreso, regreso, regreso. Acá en Rolland. No Russian. creo, si sí, lo juega nuevo entonces. O, o el balandarte también me sirve, ¿no? Espera, espera, espera. Está silenciado, está silenciado. Está silenciado, está silenciado, exacto. Está silenciado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Cuánto tiempo? Allá quiero, ¿no? allí, quiero le doy de una. Te veo ella, quiero no, el Ya, uno menos, uno menos ¡Ahhh, mira, mira, mira! ¡Tu tío, tu tío, tío! ¡Muere concha de tu madre, eso rico! Acá está, acá está, acá está, acá está, güey, yo pienso que, que es el único que pasa paredes ¡Qué huevo! Están perdiendo el test y el downpress, no te da mal ¡Garalo, por favor, agarro! ¡Muere concha de tu no, Acá hay otro, acá hay otro, no acá hay otro no tengo malas, estoy seco! ¡Qué mierda! con eso me pongo malo es, por ejemplo, <risa> que... <risa> la tubares La real multi No, no, Roya, no, déjalo, déjalo, déjalo Que siga yendo, que siga yendo no, no, que tengo Rocha, ¡Ya tengo a Rocha. Ya, lo ya ¡Ya, ¿Qué, ya qué, lo queso, lo maté ya. Chapa queso, ¡Chapa queso! Chapa queso, hay queso, rojao, chapa, este, chapa queso. Hoy, hay queso! no, no, queso, no, no, no, no, no, no, no, no tengo escucha, me Si quieres, véndelo y sácate un ítem porque si te da como 700, 800 de oro. O compra Wary Céntrico, no sé. Si quieres, véndelo, no sé. Vamos. ¿Qué pasó? Piensa que tengo, mire, piensa que tengo este MH. Dale, paremos, Dale, paremos. Ya Al último, al último. Ya Al último, al último. Al último le flamea, al último. Atentos arriba. Voy a sacar este a la barda. Oye, todos abajo, porque abajo pueden hacerse mecha. Estoy abajo, estoy abajo, papi, estoy abajo. Tengo smoke. Voy a sacar mi linten, creo. También tengo smoke, también tengo smoke. No, no hay que pulsar nomás. Oye, falta Guarda, falta Guarda. Ah, que ¿me mataron? El centavo está haciendo la sucia normal, normal están ahí, están ahí, están ahí va, meter el... esto, va esto va porque buscar, el balandar, no, anticipa nos mata, huevón estás alcanzando tu mala vez, van a en entrar y ten, ten y cuidado, y ten y cuidado es está arriba, el, está no está por ahí, por está ha metido seis el tinker, el ¿A bandano, no, el jefe? Ah, no. Se Uy, se se me chico me falta 100 para mi me voy me voy me voy no te no, voy no, nada, no no no no te venga, no, te <sí> bueno, no no no no no no ahora, me de tu madre, ahora. Me a vez, a me suena bien, no, no ese es que sí lo no me salvó, papi. Si ya me hubieran matado. Ya. Tienen visión, parece acá. Ah, no, ya, ya, ya, ya, guardián ya, ya Bien, bien. bien. bien. Ah, falta, oh, mira, ¿sabes lo que falta? Es guardia de ataque para poder este presionarlo, ¿no? no pues es jugamos a la, bien la, bien, la bien. defensiva todavía. No, no, no, ya tenemos que güey, un, acabar el Dota. Un... El bandar se arma también Por fuerte. GG, pues. oh. Me cayó, me cayó, perra. Oye ahí medio, así muere ¿Tienes este? tienes este... atrás, face Eh, jale! No, no, ya lo jale, ya lo jale. No te vas a morir, Rafa, no seas burro ¡Nada, papi! Vete, vete, vete. La baitea, la baitea, la baitea ¡Me voy, me voy! ¡Chopolo, ¡Me voy, me voy! ¡No tengo mana, no tengo mana! ¡No tengo mana, te tengo como llegar! ¡Mete, mete, Opa, te, juzgar, te pega te pega. pega burro Te pega te pega, Neo, te, pega, te, pega pues te pega te pega Te pega te Vale, va, va, se va Neo Pero bueno, me bloqueo ahora pegue. sí, ya ah. Tengo Pele, refest, escuchan, una escuchan, mecha escuchan. y ganamos sí o sí y le acabamos el Dota me Escuchan, escuchan, tiene inmortal, tiene inmortal, Smokes, es, es smog al Dele, dele, ya tengo seis, ya tengo seis Ya tengo seis tiene smoke team Tengo 7, tengo 7, tengo 7. Lo puedo jalar, ah, mira, me está haciendo huevas alguien me ayuda, lo jalo ya yo llevo, Buena, ya, llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo ya llevo, ya llevo, ya llevo ya cálalo por acá busca, boca, por siate no en bien peburro así no, que metete, ahí te mato, mato. Ay, ayúdame, tengo refri, te refri te forceo, oh, te forceo vale, vale, vale, anda en ese conche Mari. bien conches sumari bien tío, tío. acabemos, ¿sabes? que sepan si es posible que mande GG, no sé pero acabemos de una vez Qué buena ¿Vale? volteada, qué buena voltea de ¿Vale? mi... mi... yo tengo mi yo me meto a me burro, me meto me me me lo me burro me al, al último bueno, se no. viene su real Uf, tipeal se no. se voy a matar, Me va <ríe> ahora vale tipeal ahora vale regreso tengo travel ya ya venga venga, tengo travel sí a romper todo seguro oh, todo, te todo te cuidado, mi, abuelo, te ah, aseguran torres Aseguren torres, en objetivo, después arriba. A la mierda, me baja mucho este tío hijo de perra. Vale, eh. carajo. Tienen muerta, recuerda, ayuden al, al. No tengo, no tengo, no tengo vida. Sale, no sale, tengo sale, vida. Va, va, va, sale, sale, tu tío el juscar, ahora vamos a otra mesa. Rompemos oh. arriba mejor, rompemos arriba mejor, no, no pasa el tronco. Ya se oh, revi vale, el balanar y me el, me el esto. Arriba arriba rompemos, mientras más objetivo mejor te diga, el español. Ya con eso me vamos Sí, Si, sí, sí. bueno vale. Hoy me voy abajo, P. Hay muchos patos. Para... Vamos a yo, ¿eh? quiero un pato, regresamos, vamos a Johnny y regresamos. ¿Dónde no, regresa pay, okay, no, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Se ha ido el. No da no va. Bueno vale, trobo, si sí, vale. ¿Qué dices si saco un magamis? O sea, parque si los dos. Pero tienes que.. Aunque no paran juntos, o sea, si te das cuenta si están separados ya. Esa es la huevada. en 8 segundos, o sea, de... lo jalo y le meten camping. A tu tío, a tu, no, no, no, a tu tío Michuku. Te que me curo, estoy que me curo. Va a sacar entonces Hoy. el... Bien, bien, bien, mi, mi, mi, mi madre visión, dar visión, atentos, ¿ah? ¿eh? Lo jalo. No, si lo ven, weón. Ya murió, ya murió la niña, te murió, atento. Ta que baitea, ta que Yo me voy abajo, no voy a No voy tengo abajo. tercera, tengo cuidado, no tengo tercera ya. Tengo mucho cuidado. Voy abajo, voy abajo, voy abajo no, ya abajo, he ya se metió, tien se he metió! Mal huevón, hoy! ¡Está bien, no, ya no, ya no! Ya, ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡No, ya no! ya no ya no déjalo ya no ya murió! ¡Ya está muerto! Voy a fea. ¿Por qué te metes, otra oh? <muchos> <muchos> persona? Es su decisión, es su decisión. Ya entró, ya entró, ya. Ya decidió, pía para botarlos ve, ve, ve, lo van a buscar, lo van a buscar, ve, lo van a buscar, lo van a buscar yo con eso me pongo mal formate esto, ve, que me siento está bien la juicio team pero si estaban juntos todos ¿no? son... ¿Sí está? estaban ¿Está están buscando, ah, está buscando vamos, están buscando ah, bueno, ah, ah. ¿Va, va, no, para hasta para. que salgan todos vivos ah, ah, así es un no, tranquilo, no van a entrar, no van a entrar tranquilo, se murió, se murió es? A la mierda lo buscaron, ah, yo, yo, yo le dije que van a buscar, van a seguir. Yo no lo puedo pincho. jalar al al rajo, ¿puedes matar al juscar? No, no, no, no, no. No lo no, pueden no, matar. Los dos no lo no vamos a matar, bueno, se bueno, vale, vamos. Vale, vamos que lo... Lo no lo matamos, no lo matamos. Bueno, vale, vale. Déjala, vale, déjala, está loco, está loco, que se vale, muera, mira al pincho, que se muera, no voy a entrar yo. Prefiero seguir armándome. a lo que esa vale, vale, hueón. A tarado es como que, que, que el si es así vuelva podemos perder, ah, está en España, ¿eh? Es que me ha entrado mal, pero... No, y han seguido buscando no. ellos Ya en, en ese que ahí ha sido el tro. Es que, o sea, sí fue una buena ulti, pero la hueá sí, es, es que él ha estado solo No ah, ha estado solo Esa ha sido la verdad, pues Burro, pues, si dijimos, bella. era para también Sí fue una buena ulti, no hay que negarlo, pero... Si weon, puto, todos los cobres cerca ahí, lo volamos. Salió una rica TES, de hecho. Agarró a tres, creo. cuatro, agarré ahí. Bueno, miente ya. cuatro. Ya casi tengo allí Jinzo ya. que voy a ayudar mucho más todavía. ¿Necesita mi ayuda? ¿Qué te da? Jalo a dos o tres, creo, a la vez. Si están juntos. A dos dos. Oye, o sea, metido ya. Voy a sacar el porque para meterme para ignorar su vuelve a andar ¿sabes? Y ¿Sí jalaron así. Oye, ahora sí, ahora sí, sí te, te da. Te da ¿Ah? tres opciones de jalar, entonces, ¿eh? No, O sea, si están dos enemigos juntos, los dos los jalo. Dios, ¿no? Ah, o lo termina tu Satanio, ¿no? Oye, guardea, pues, por favor, Dios mío, ¿por qué los tienes Dios, de adorno? Ay, ya me mataron mi ave, puta. Eso me, ave, puta. Dios, no me pongo Oye, Oye, venga, venga acá abajo, podemos este, uy, metió seis, metió seis, creo. va, va, va, va, va, va, va, va. Pa. Empale, empale, empale, empale. No, no, no, es mala pelea, es mala pelea, es mala pelea. Lo jale, lo jale tu tío. Ya muere, ya muere, se ¿Tengo muere, a Tengo el refresh, ah? puedo traerlo a uno su más. Su ¿eh? su bueno, su mejor su no, porque no su vale su su su ni su un solo. Ala, lo traigo uno más. Al cuerpo, al cuerpo. Estás solo, está solo. El toro tiene uno, el entra. Ya, mátelo, por favor, mátelo, mátelo. Me iré reconchado. Acá, acá, te tengo a tu tío, yo quiero, yo quiero. Vale, acabemos, acabemos, acabemos. Uy, un mago, un mago. sabe, Uy, sabe. Bien concha de tu madre. ¿Qué es eh? Perra. Bien pilao papi. Acabemos, a ¿eh? Tommy te te Yo creo que sí tiene vamos va, sí, No, medio, medio. Voy a el mago. Hay que forzar. Espera, vaya, espera, tengo otra tengo vela. Hay, tengo travel. Travel, tengo travel, ¿eh? hay que forzar. Pues nada, haces eso de nuevo, güey. No te pegues, no te pegues, no te pegues, no te pegues, no pegue. Ay esa hueva jode mucho, Qué hijo de perra, oe. Yo lo no voy a botar, yo lo voy a botar. Espera, espera, espera. No, no se puede, no se puede. No se puede. ¿Y los creep? Yo con eso me pongo malo. Rompe. Ah. Se que relaja mucho rompa, con su munición. Rompa, rompa, rompa. Yo le forceo, yo le forceo. Roja rompa. Puta, no hay creep, ¿no? Ahí viene hay creep los es ese este todo. tiene que meterse este ese Nixon acuéreme no va va va va es va allá hay otro más qué a ver, me echaron con eso me pago ¿no? yo te forcé, pero puta, estabas mirando para, para atrás va ¿no? va va va quieren entrar ah ¿qué tal el pico es un pico a la no llegó creo si ¿Sí llegó o oh, llegué oye. Ese o ratero, ya tengo mi minso ya Ahora sí si sale una rica te... Tomas o Cetro es sería. ya te acaso el Cetro, o mejor ¿Sí quiero que el Cetro Ahí ¿No, ya están cuando entean ya, vete, vete, vete, vete O lo caen, lo caen, lo al rejo Ay, joder, ay, ya me mataron ya No, no, ay, ay Ay, vale, vale, vale, vale, vale Vete, vete, vete, vete Vete, vete, vete Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo, cuatro ya va. no muere ¡Va a ti, vete burro! Va, va, va, y rehendo mano y ganamos porra, la porra. team. Ay, oh. ah, suena bien, tío. Madre huevón, huevón he salvado. Bueno, Yo tengo todo ya. No, Puta no, madre, sí. metí mi ref sin que querer, sí, weón. Sí, es Escucha, escúchame, patito! escúchame, espérate, espérate. Espérate, espérate que reviva que se Neo. reviva Neo. Arropa en esa torre, ni puedo. reviva Neo. Que, reviva Neo. Ah, A que Neo. Sí, lo bueno que revive. Ay, espérate, con el mouse, weón. Para, para Neo. Todo. Atento con esa ulti, ting. Espera, Espera, espera, espera, espera, que reviva, se van a adelantar Claro, pues, ya la cagó ese huevón, puede entrar hasta uh, uh, bueno, uh, uh, uh, va, va, me ahí ¿A dónde vas, manchero? Madre, ¿a dónde vas, güey? Me meto de pepa, pepa, tengo la cabeza, me meto de pepa ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, rico! ¡Rico! ¡Eso, Es su chilín! Uy, chilín. Y te voy a lanzar con si quieres matar, si no? ¿Dónde vas con tu madre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas re con cheto, madre? ¡Dame visión, dame visión te coñito! ¿A dónde vas, concha de tu madre? ¿A dónde vas? Eso, eso, papi. Vale, a uh, acabemos, acabemos, acabemos, acabemos, vamos a de la Ya, voy medio. El tinker va a empezar a, no gastes tu manalo lo burro, ¿eh? el tinker va a empezar a puchar líneas. ¡No, no! ¡Está te contigo maravilloso! ¿O qué tal rato roba mi Refresh? ¿Qué fue? Ese rato me había me, me metido en Refresh. Me. Pato, ¿tú amarra con y BKB, y BKB o no? Sí, huevón, eso es lo roto. Nada que tengo BKB, te amarra y te jala, hombre. Sí, igual, igual es, junta. ¡Oy, huevón! Vamos de una vez todos mitos. O si es, bueno, dos líneas. ¡Qué Aunque en es mil. abajo también, estoy ¿no? Gano, estoy llegando ahí, estoy llegando, coño. Puta, hay que escuchar las dos líneas, dos líneas, dos líneas. Mejor te veo. Si te meten Lotus... Lo mejor, también sería bueno que si mato al Tinker, ahorita lo chapa el Tinker Ya no tienen como defender a, ni conjugar a nadie El Tinker al Tinker, Yo tengo Regeneración, por eso que estoy corriendo como loco Eh, te Ya, no está, no está, está escondido, está escondido, conches, está queriendo pushar, ¡Atento, lo agarre lo agarre lo agarre lo ¡Ay, me aclilé, me jalé, me oh, aclilé! ¡Pum! ¡Arriba ese c***** de su madre! fue! ¡Bien! ¡Mira, lo matamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Mire, caca! ¡Qué rico! pues puta. ¡Neo, rompe! ¡Punta! ¡Rompe, al, ¡Tú seguro okay. que romper nomás! Sí, seguro ¡Seguerte, seguro que en romper! ¡No tengo mucha mana! ¡Ale, ese si ch... ese hijo de perra! ¡Oh, rompe, Neo, por favor! ya, tío, tío! ¡Te oh. hizo Uy, joder, perra. Si me quiere adelantar a mí, no tengo fuerza. Ah, juegón. ¿No tienes a ¿Lo puedo jalar al, al balonado ahorita? No, no, no, no, no, te no, no, puedo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tengo, no, tengo no aquí, ¿sí? oh, oh, estamos los no, no, estamos los los dos, estamos los los dos no, no, no, no, Está pagado, no, no, no, que ya acabó la team fight fuerte, por eso metí todo mi refres ya a matarlo. Escúchame, son dos, pero el Tinker es más complicado, weón. No, y ahorita ya hizo otro, ya en matar esa caca, capricho, más porque. No vale ni un sol para matar a ese. A menos que sea voy, baga, ahí sí la carre contra acá. Patito, tienes tercera, te adelantas, te tengo Jinzo tengo yinzo y si lo puede lanzar, hay ¿Tiene ayundis? Eso no tiene ayundis, me puede ser la cago No tengo tercera aún Ya, ya lo puedo parece. ¿ah? Tengo el cabello, me puedo meter, ¿ah? Ya, se murió se murió está loco Ya, torres, torres, torres Me ¿ah? Ichi, pichi, ichi, pichi voy a luz, caro, ya salió luz, caro ¡Ay, verdad! rojo! ¡Ay, rojo! rojo! ¡Ay, rojo! ¡Ay, rojo! rojo! ¡ yo me fui ah, no tengo nada. Ótimo. Vete, va, vamos, vamos. Oh, way, my, vete, vete, Timmy, Timmy, no, ti, siempre la caga Vete, Timmy, Timmy. En Ese patito de mierda, aún casi me hace pecar, weón. Ah, la si no lo oyes, hijos hijo, carito de puta. Voy a sacar este cetro, vale, a tomar por culo. Nunca saco el cetro, pero es bueno acá, y Ya minutos minuto. ¿No tiene Satanía el abuelo? ¿Lo tiene Satanía o no? No te, no te curaste, weón. Oh, la última... No te dio, me ¿no ah, no no dio chance entonces de activar. Claro, que me, ¿Me ha oh, no, entró, ¿A, ¿A, ¿A, ¿A quién me dio? La Hala, estoy No, no, vaya, no, Ah, vaya, no, estoy vaya, no, vaya. no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya, ya tengo Jinzo, ¿ah? lo, lo puedo adelantar ¿Llegas, patito, tú? Hay que ayudar a la abuela, la abuela, comer? la abuela ¿Para qué arrojan? Ahí, están arrojan, ya, ya, ya voy a llegar el patito, vamos a sobrarlo. Están, ¡Mete están, stone, el stone, Lo matan de... Fuego, patito, pa' acá fuego, Ay, no, ese hijo de perra, weón. Ay, no, concha de tu madre Ay, ah, me mataron, huevón! Va, a un rush, un rush. Vamos, vamos, vienen todos. Vayan, vayan, vayan. Hay eso. corran, no entren, no entren, no entren, no rajados. Eso tienen todos, huevón. Ya vamos, Déjalo, déjalo, déjalo. Va, team, este team es un huevón. Por esa huevada Oh, mira me ese tiene vete, Ya te moriste Vete, vete, vete, vete, vete, vete Estoy de empezar papi Esa cochinada de están skills en él Ah, vale, pero pa' que yo lo No, creo que no aguantaba Tengo... seis en Tengo 7, azul, espere, espere, espere Mejor me espera a mi... Va, va, va ¿Ahí lo puedes agarrar? No, no, no tengo 6, no tengo 6, no metes refres, me no refres, peón No metes refres, peor, Atentos Salgo en 30, salgo en 30 Usé la fuerte, usé la fuerte, mira, bien, bien, bien Ahí con las torres, con las torres, con las torres Bien, bien, bien, bien, con las torres Puta, qué hueso que soy, déjame, por favor Algo, al juca, al tienes el barrio, bro Ay, Ay conchero murió, murió, murió. Ya. Yeah. ¿Quién queda? El tinker El tinker hijo de perro ¿qué tiene? Ah, no, tiene. Sí, va, va a sacar su. Tinker, no, tenemos que acabar. Esta es la ronda esta huevada, vamos a perder así, ¿ah? Es que por el tinker weón. Oh, no, ya, sí. de una vez a romper, ¿bo? Ya no tienen tonta 77 segundos. De una vez vengo con todo abajo, 15 ¿no? ¿Quién es se oh, pegó, Entonces, Ah, oh. la adelanta, la adelantas. Mira. Voy te peando, voy te ¿Quién llega? ¿Quién llega? Me he no me visión. Ya le quité la daga. No tengo, no, no tengo mi segunda Ya, ya, está, está, loco, está loco El Tinker, el Tinker está ahí acabemos, de... acabemos, son Ahí está, ahí No tengo nada, hombre. No tengo, no tengo para agarrarlo, por favor, ayúdenos Ven para acá, concha de tu madre Acabemos, acabemos, son Compia, Todo Tommy, Tommy, de una vez, weón Ya viene ya viene los, los creeps Este Tinker está cerrando los creeps, en vez de que les pasar, los cierran sin weón, eso, eh? lo oh, medio, pasa es que no yo todo medio, todo medio, todo medio, oh, no throw, todo medio no hagan troll, todo medio, oh tu tienes tu segundo, mira, ese tiene su. tu segunda webo dale ¿no? tu segunda al xerox, tu le haces el daño ¡Etaque Quill! ¡Etaque a los dos, a los dos, mira a los dos, ¿eh? a, los dos, mira, a, los dos ¿eh? a los dos, mira mira mira, ¡Otendero! ¡No, no! Ya, torre, torre, Neo, todo torre, Neo, tal vez juego candado, torre, torre Ya, ataca el infierno, torre concha, tu arte bien, weón, Me muero, me muero Oye, también me muero Perfecto, pido la guanta Es que se va a tomar, la concha, tu arte era GG GG Qué bonita partida. Bueno, aquí termina el Dota de hoy. Aquí termina el Dota de hoy. Y paramos la grabación.